Viene una preocupación a lo largo y ancho de América por todos los acontecimientos y las cosas que se vienen viendo, sobre todo en los, yo diría que en los últimos dos años, donde sí se sabe que los gobiernos, la mayoría de gobiernos, no solamente Venezuela, no solamente Colombia, sino la mayoría de gobiernos, son corruptos, claro que esto no se puede generalizar diciendo todos son corruptos, no, también hay gente buena que rescatar, pero viene una pregunta grande, a veces eh, la cura resulta peor que la enfermedad, y cuando me refiero a esto, me refiero a lo que está pasando, sobre todo en Sudamérica, con la idea del socialismo del siglo XXI, donde todo es un cambio, todo es paz, amor, todos cogidos de la mano, todos uno solo, una sola hermandad, pero resulta que comenzamos a mirar los países, nos, nos adentramos a ver los países como es Venezuela, como es Cuba, como es Nicaragua, como está actualmente Bolivia, como está comenzando a estar Chile, como está comenzando a estar Argentina, como está Perú, y vemos que esa idea socialista es simplemente eso, una idea socialista, porque no se ve mejora, yo pienso que... Cuando uno se afina un color partidizo y ese color partidizo ha resultado, pues uno sigue empeñado de que las cosas sigan. Pero si uno ve que ese color partidizo realmente tiene cosas muy precarias, que no hay ningún avance, pues yo, uno lo que hace es, en el caso mío, cambiaría de, de idea con respecto a mi partido. Lo importante es buscar una opción para mi país, para... Mi futuro, para las futuras generaciones, para nuestros hijos. Pero como decía Albert Einstein, tratar de acabar con los pobres, quitándole la fortuna a los ricos, es como pretender acabar con los sabios para volver inteligente a un pueblo. Y eso es lo que está pasando y esa es la latente preocupación que hay en este momento. Porque se hablan de cosas muy bonitas, pero la realidad es otra. Porque yo no puedo, esto lo siento como cuando hay alguien conquistando una pareja. El hombre conquistando a la pareja le promete esta vida y la otra, le promete el cielo y la tierra. Y ya después de que asegura su estadía ahí, comienza a sacar las, las verdaderas uñas, las verdaderas intenciones. Y todo eso aquello tan bonito como que queda en el recuerdo. Y si ustedes tienen algo contrario a decírmelo, me lo pueden decir en sus comentarios. Pero los socialistas que nosotros vemos de los últimos tiempos, como lo vemos aquí en... Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, porque ya también Joe Biden no nos digamos mentiras, Joe Biden tiene ideas muy socialistas, y yo digo, ¿hay un avance? No lo hay, vemos sí, muchas cosas acabadas, vemos muchas cosas que, mucha tristeza, mucha desolación, entonces la pregunta es, saquémosle conclusión a esto, a ver si esto realmente vale la pena, de acuerdo a lo que se ha visto, viendo en los últimos tiempos con la idea del socialismo 21 y además viendo cómo se encuentran estos países la preocupación aumenta y eso fue lo que manifestó el partido opositor venezolano el cual alertó sobre el riesgo político que representa la elección de petro en colombia uno de los puntos álgidos que muestra este partido opositor es que el electo presidente es un ex guerrillero comunista confeso y aliado incondicional del régimen chavista preocupa que a la oposición venezolana que se sigan uniendo los lazos miremos la gran diferencia bolívar hablaba de la gran colombia de una gran una gran nación una gran patria libertad el cual era un hombre rico que prefirió renunciar a su riqueza y ponerse al frente del ejército para ir a luchar por el pueblo. Estos que se disfrazan hoy por hoy en una revolución bolivariana, en una idea socialista, hablan de Simón Bolívar. Pero ojo, los que están hablando de Simón Bolívar eran pobres que ahora son multimillonarios y mandan al pueblo a que se maten. Allá, vamos a sacar pecho. Pero ellos están en un búnker o están con el avión prendido por si de pronto se, se estalla algún complot, algo que los pueda atentar contra ellos y. Chao Porque uno ve a Maduro Y ve a Diosdado Yo imagino el día que escuchen El primer plomo por ahí Cerca a sus oídos En contra de ellos Un avión Y chao que yo no soy de por acá 20 venezuela advirtió este martes sobre el riesgo político que representa a su juicio la victoria del izquierdista gustavo petro quien este domingo fue elegido en segunda vuelta como presidente de colombia la organización política 20 venezuela que ha padecido y enfrentado como millones de venezolanos las consecuencias de un sistema criminal que ahora a través de petro se expande a colombia advertimos sobre el riesgo político que significa su victoria, dijo en un comunicado la agrupación derechista que lidera María Corina Machado. Hizo énfasis que el socialismo del siglo XXI hasta el momento no ha dejado sino ruinas y muestra clara Cuba, Venezuela y Nicaragua y esto encabeza de un líder como Petro, un exguerrillero y además un comunista confeso y un aliado incondicional del régimen chavista que forma parte del saqueo socialista que ha... Acabado las naciones como Venezuela Es para preocuparse Son las palabras de Corina Machado La cual manifiesta en este momento Su preocupación junto con su partido 20 Venezuela Porque una cosa conlleva a la otra Vamos a entrarnos a esta noticia Pero antes los invito a que se suscriban a este canal Leen like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos En las redes sociales Háganos saber sus comentarios Porque gracias a ustedes nosotros seguimos acá Compartiendo la noticia Vamos a ver hasta dónde nos permiten, hasta dónde podemos llegar y espero que de pronto en su apreciación la señora María Corina Machada esté equivocada con la apreciación con respecto a Petro. Hay que guardar una leve esperanza, pero la verdad al final del horizonte no se ven las cosas muy claras. Si se viera que el socialismo representa un futuro, pues lo, lo apoyaríamos, pero lo que realmente se ve es un atraso de 50 años donde la población no vive, sino que sobrevive de un auxilio del gobierno haciendo vivir a la población como socialistas, pero ojo, ellos, los que mandan, viven como capitalistas. Ahora. Lo que nosotros vemos como partido es que esto se trata de un círculo maligno que se completa en un país clave para la región como lo es Colombia y que nos obliga una vez más a hacerle frente con firmeza en la defensa de nuestras libertades e instituciones, aseguró la organización. ellos les preocupa porque saben que ya eh, Lula da Silva Parece ser que va a coger otra vez Brasil. Está aquí no más Colombia. Se une a Venezuela. Va cogiendo mucha fuerza. A Ecuador no lo descartan del todo. A Perú ya también ya lo tienen ahí. Entonces yo hago una sola reflexión. Y lo hago no, no desde mi punto de vista. Sino en el punto de vista de ustedes. Si ustedes ven realmente que hay un futuro en esto perfecto no hay ningún problema y la votación una de las cosas que yo aplaudo es que hubo elecciones presidenciales en Colombia libres y transparentes el pueblo es el que elige ojalá el pueblo no esté equivocado María Corina apostilló que Petro es enemigo de todas las libertades que conocemos pero también es el rostro renovado de un proyecto que sí es derrotable. De manera enfática, 20 Venezuela de formación antichavista instó a los colombianos a defender la institucionalidad, a procurar liderazgos que generen confianza y a promover alianzas robustas dentro de la región. Nosotros, como venezolanos, hemos enfrentado por años un complejo sistema criminal, hemos sufrido las consecuencias devastadoras de un socialismo y sabemos que cada error que cada oportunidad perdida la aprovechan para aferrarse en, al poder insistió 20 venezuela donde nomás en venezuela ya estamos hablando de más de 22 años de régimen autoritario el pasado domingo el candidato de la coalición pacto histórico se convirtió en el primer izquierdista en ganar la presidencia de colombia tras obtener 11 millones 281 mil 0.33 votos con el 50,44%. En la segunda vuelta electoral Frente a su rival, el populista e independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que alcanzó 10.580.412.000 votos para un porcentaje del 47,31%. Petro, economista de 62 años y ex militante del grupo guerrillero M-19, sucederá a partir del próximo 7 de agosto al actual presidente de Colombia, al señor Iván Duque, y gobernará en el periodo 2022-2026. María Corina Machado, presidenta de Vente Venezuela, es una ingeniera venezolana que ha desarrollado carrera como política, inició su trayectoria a través del seguimiento de los procesos electorales en el país y fue conocida por las insistentes denuncias sobre irregularidades en el sistema electoral venezolano. Machado fue electa como diputada, de la república y se postuló como precandidata presidencial para las elecciones del 2012 aquí habla maría corina contra el señor petro yo creería que el tiempo dirá quién tiene la razón ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad